Aquí veremos las deficiencias de los factores de coagulación, ya que la hemostasia secundaria involucra la cascada de coagulación. Y vamos a empezar viendo algunas características generales. Los trastornos de hemostasia secundaria generalmente ya vimos son una anormalidad en algún factor de coagulación y clínicamente se van a presentar con sangrado profundo. Esto es a diferencia de los trastornos plaquetarios que ya vimos en otros videos y son de hemostasia primaria. En ellos los sangrados van a ser superficiales, generalmente en mucosas y piel. Aquí en los trastornos de mostasia secundaria que involucran la cascada de coagulación, el sangrado va a ser profundo. Este se va a presentar en músculos y articulaciones, esto se denomina hemartrosis y también vamos a tener sangrado después de algún procedimiento quirúrgico. Los tiempos de coagulación son pruebas que se utilizan clínicamente para evaluar la cascada de coagulación. Tenemos dos tipos de tiempos de coagulación. Uno es el tiempo parcial de tromboplastina y otro es el tiempo de protrombina. El tiempo parcial de tromboplastina va a evaluar la vía intrínseca y la vía común, porque la vía intrínseca activa la vía común. Este va a iniciar con la activación del factor 12. Para activar el factor 12 vamos a agregar cargas negativas, ya que estas cargas negativas son las que activan el factor 12. Como carga negativa vamos a utilizar la sílica, por lo tanto se van a activar todos estos factores en cadena y la vía común. Por lo tanto esta prueba nos sirve para evaluar todos estos factores. El tiempo normal es de aproximadamente 30 segundos, desde que se agrega la sílica al plasma del paciente, después de 30 segundos vamos a tener la formación de un trombo. El tiempo de protrombina, en cambio, va a evaluar la vía extrínseca, que está conformada por el factor 7, y que la vía extrínseca activa la vía común, por lo tanto evalúa todos estos factores. Aquí se va a agregar factor tisular, que es el que activa el factor 7, y con ello se va a activar toda la vía. El tiempo que tarda en formarse un trombo es aproximadamente 10 segundos. Para empezar a hablar de los trastornos de la cascada de coagulación, vamos a ver hemofilia A. Este trastorno es una deficiencia genética del factor 8, es decir, el gen que produce el factor 8 va a estar deficiente. Este se va a transmitir en un patrón recesivo ligado al cromosoma X y por lo tanto va a afectar más a los hombres, aunque también pueden darse casos donde no hay antecedentes familiares de este defecto. Aquí se va a producir un sangrado profundo como sucede en los trastornos de hemostasia secundaria, y vamos a tener un TPT prolongado, ya que este es el que evalúa la vía intrínseca y la vía común, y si vemos el factor 8 lo tenemos aquí, se une junto con el factor 9 para activar el factor 10. El TP va a ser normal, ya que este involucra la activación del factor 7, el cual va a estar normal, y vamos a tener un tiempo de sangrado y plaquetas normales, y no vamos a tener sangrado superficial. El tratamiento va a consistir en factor 8 recombinante, el factor 8 si vimos que se activa en la vía intrínseca, pero también mediante la activación de la vía extrínseca se va a producir también trombina y la trombina va a producir la activación de estos tres factores y vemos entre ellos está el factor 8 y esto sirve para amplificar la cascada de coagulación, todo esto está en el video de cascada de coagulación. ¿Y por qué podemos dar desmopresina en algunos casos de deficiencia de factor 8? Bueno, no se conoce el mecanismo exacto, sin embargo la desmopresina aumenta los niveles del factor 8 y del factor de Von Willebrand, que en el video de mostasia primaria hablé más a fondo del factor de Von Willebrand. Aquí el factor de Von Willebrand y el factor 8 circulan unidos. El factor 8, además, es el único que no es producido en el hígado, es producido en las células endoteliales, al igual que el factor de Von Willebrand. Al, ambos se producen esta, en estas células endoteliales y van a circular unidos en plasma. ¿Para qué van a circular unidos en plasma? Pues el factor de Von Willebrand va a aumentar la vida media del factor 8. Y la desmopresina aumenta la liberación del factor de von Willebrand y también va a aumentar los niveles del factor 8. Ahora veremos hemofilia B, es un defecto genético en el factor 9, es muy parecido a la hemofilia A en cuanto a manifestaciones clínicas, la única diferencia va a ser que aquí el factor que va a estar deficiente es el factor 9. Si vemos el factor 9 también pertenece a la vía intrínseca, por lo tanto va a estar aumentado el TPT, y también aquí no se va a dar una adecuada amplificación de la cascada de coagulación. Ahora vamos a hablar de otros defectos de la cascada de coagulación. En este caso ya no van a ser genéticos, van a ser adquiridos. Aquí vamos a tener un anticuerpo adquirido en contra de algún factor de coagulación. Al tener estos anticuerpos se van a unir al factor de coagulación y van a promover su destrucción. El factor 8 es el más común y entonces va a tener una presentación clínica igual a la hemofilia A, porque en estas dos el defecto principal pues va a ser que no hay factor 8. Pero aquí vamos a tener una particularidad, el TPT no se va a corregir al mezclarse con plasma normal. Cuando tenemos hemofilia A, los pacientes no tienen factor 8, ya sea que no lo producen o el que tienen está deficiente, No funciona como normalmente. Entonces a los pacientes ya sea que se les administre factor recombinante 8 o se les administre plasma que contiene factor 8 y otros componentes para hacer que su plasma ahora tenga factor 8. Entonces en hemofilia A no hay factor 8, el paciente nació sin factor 8, por lo tanto va a tener un TPT prolongado. Y para poder corregir este defecto se le va a agregar a su plasma, plasma que contiene factor 8 o factor 8 recombinante. Y al tener esto vamos a tener ahora sí factor 8 circulando en plasma y con esto el TPT se va a corregir. En cambio, cuando tenemos una deficiencia adquirida, el paciente nació con factor 8, pero después desarrolló anticuerpos. Estos anticuerpos eliminaron el factor 8 y ahora el paciente tiene un TPT prolongado. El paciente va a seguir conservando estos anticuerpos a pesar de que ya no tenga el factor 8 y cuando se le administra plasma para tratar de corregir este defecto, el paciente, al paciente va a tener ahora sí factor 8 que va a venir en el plasma, pero va a seguir con sus anticuerpos, entonces los anticuerpos se van a unir al factor 8 administrado y lo van a destruir, él ya no va a tener factor 8 y el TPT va a continuar prolongado. Ahora hablaremos de deficiencia de vitamina K, ya que la deficiencia de vitamina K puede afectar la vía de coagulación. Los factores de coagulación se producen en el hígado en una forma inactiva y tenemos unos factores, el 2, el 7, el 9, el 10, la proteína C y la proteína S que requieren de la vitamina K para su activación. La vitamina K es producida en el tracto gastrointestinal por las bacterias y esta se va a trasladar al hígado en una forma inactiva o oxidada. Esta va a entrar en contacto con la epóxido reductasa, es una enzima que la va a convertir en su forma activa o reducida. Entonces la vitamina K activada va a poder participar en la activación de estos factores. ¿Y cómo se van a activar estos factores? Estos factores para poder participar en la vía de coagulación necesitan ser carboxilados. Y esto va a ser mediante una enzima que es gamma glutamil carboxilasa, esta enzima es dependiente de vitamina K, cuando no tenemos vitamina K esta enzima no funciona. Entonces esta enzima va a convertir estos factores en factores carboxilados usando vitamina K y al usar la vitamina K se va a regresar la vitamina K en su forma inactiva y vamos a tener a los factores carboxilados. Entonces estos factores pueden participar en la vía de coagulación y también los factores anticoagulantes como es la proteína C y S van a ejercer su efecto. Y como dato relevante, la warfarina actúa inhibiendo la epóxido reductasa y por lo tanto la warfarina produce deficiencia de estos factores. ¿En quién se va a presentar la deficiencia de vitamina K? Esta se va a presentar principalmente en recién nacidos porque los recién nacidos van a tener un tracto gastrointestinal estéril, aún no tienen bacterias y las bacterias son las que producen la vitamina K. Por esta razón a los recién nacidos se les administra vitamina K como profilaxis. En el Step one podemos ver casos clínicos donde un paciente, un bebé, nació en su casa, no tuvo control prenatal su madre y después se presenta con sangrado. También podemos ver este tipo de deficiencia en pacientes que tienen tiempo prolongado usando terapia con antibióticos. Van a destruir la flora gastrointestinal y van a tener deficiencia de vitamina K y deficiencia de los factores que ya vimos. Y finalmente pacientes con síndrome de malabsorción, insuficiencia pancreática, ya que desarrollan deficiencia de vitaminas liposolubles, la vitamina K es una vitamina liposoluble.